Carlos Manuel Taveras, de 30 años de edad, y Smiling de Jesús, de 19, ambos residentes en la sección de Guiza de esta ciudad, fueron detenidos por miembros de la Policía Nacional, acusados de intentar vender a un hijo de ambos de tan solo seis meses de edad. Al ser cuestionados, alegaron ser falsas las acusaciones en su contra. Mentira, eso es eso, mucho mentira, eso es mucho mentira de lo que lo dijo Eso era que ella estaba envenenando la mente a ella Y, y quería, y quería a ella ponerle a ella de Mojiganga porque ella estaba media mala de la mente ¿Quién, quién, quién? El tipo de allá de Racochivo ¿Quién tipo? ¿Cómo se llama él? Yo no lo conozco a él, fue la primera vez que yo lo había visto a él. Yo no lo conozco a él Al cuestionar a la pareja cambiaron de versión El imputado dice que una persona pretendía comprar al niño obligado Mientras que la joven de 19 años, madre de la criatura de 6 meses, se defiende, alegando que su pareja solo bromeaba cuando dijo vendería al menor por la suma de 10 mil pesos. Él, él, dijo que va a poner mi peso y me quitar la le dijo a él. ¿Quieres la también. Sí, claro, que relajando. se Ah, es un entonces, entonces, ¿qué tiene que decir? Él quería comprarse lo obligado a ella, él quería comprarse lo obligado. ¿Pero por qué? ¿Por qué? sé. Yo no sé por qué. Por qué ¿Cómo ella? se llama él? No, yo no sé el nombre de él, ni lo conozco ni nada. Según la información brindada por la entidad del orden, moradores del sector San Martín le informaron sobre la intención de vender al infante a una persona hasta el momento desconocida. Joanny Cordero, NTN, Su Noticiero Regional.